Una huelga general. Ah, y a una huelga, una huelga, y a huelga, una huelga, y a una huelga general. Estamos aquí para decir basta, para buscar de poder, para cara el sistema que nos oprime y para avanzar en los derechos, la conquista de los derechos de las clases de avanzadora.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 La situación ahora, marzo 2023, día 11, es la misma de padecimiento de la clase obrera, de precariedad, y hay suficientes motivos para estar todos los días en la calle en lucha permanente. Tenemos que conseguirlo y tenemos que dignificar que todas las necesidades básicas de la clase trabajadora estén garantizadas, desde la vivienda, la comida, nuestros hijos, nuestras hijas, y este es un día más de lucha, que seguramente no será el último. En 2021 sufrimos una subida de un IPC de un 6%, rondando el 6% al final. Sin embargo, la media de los convenios se subió un 2% en los mejores de los casos. Es más, nos estamos encontrando que incluso hay ahora sectores muy precarizados. El salario no llega al salario mínimo interprofesional firmado como por ejemplo el sector de telemarketing, comercio y demás. Nosotros eh, hemos conseguido recientemente la victoria en Inditex de mejorar nuestras condiciones de salario y nuestras condiciones de trabajo y, y estamos aquí para dar apoyo en la manifestación del 11 de marzo para que el resto de, de personas trabajadoras puedan conseguir esa mejora y mejore su calidad de vida. Desde la CGT apoyamos las luchas que se están llevando a cabo hoy en día como es la huelga de Butrón que llevan ya más de 100 días de huelga, así es que desde aquí nuestro apoyo a estos compañeros del sur en Chiclana, eh, solidaridad y apoyo mutuo. Y también apoyamos todas las, las movilizaciones que se están llevando, como la huelga de, de Inditex, que han conseguido mejoras impensables hace un año. Así es que esos son dos ejemplos que tenemos que mencionar y que no se nos pueden olvidar, solo luchando conseguiremos mejoras y conseguiremos derrotar al capital. ¡No nos mires! ¡No nos mires! Nos sentimos cada día más precarizados en nuestro puesto de trabajo y ya simplemente el tener un puesto de trabajo que defendemos para poder llegar a fin de mes y sostener a nuestras familias supone si una lucha día a día que llevamos a cabo todos los trabajadores. El tener que agachar la cabeza, el que tener que someternos a las indignidades que nos someten porque nos precarizan, nos persiguen, nos ponen objetivos imposibles de poder cumplir, nos someten a un estrés que podría ser totalmente innecesario si se vinieran a poder ofrecer a la gente trabajadora que les brinda grandes beneficios, simplemente un salario digno. La lutte que vous menez ici absolument légitime et nous la partageons complètement en Francia, como lo sabéis, nos batemos también contra la reforma de retraites, ¡Vive la lucha de la clase ouvrière. Entre otras cuestiones, estamos aprovechando para decir alto y claro que no se puede negociar salarios de miseria que hay que combatir frente a estos sindicatos que se venden, que son los vendeobreros, que nos dejan evidentemente con cuatro migajas y que hay que decir alto y claro que no vamos a, a pasar ni una más, que basta de salarios que han estado congelados durante muchísimos años y que por eso estamos aquí, para decir alto y claro a la patronal y a esos sindicatos vendidos que los salarios no se venden. Nosotros somos trabajadoras de residencia y actualmente las, eh, el sueldo que tenemos no nos llega. Eh, y ahora estamos con todos eh, reivindicando por los precios la economía, que no, no va de acuerdo con el sueldo que ganamos. Frutos de unas subidas salariales irrisorias pactadas en los convenios colectivos por el sindicalismo institucional. Porque no podemos más, porque no se puede aguantar, porque la subida de las costas nos está ahogando, porque así no se vive. Viva la lucha de la clase obrera. Estamos aquí en defensa de los derechos de toda la clase trabajadora, porque no es justo que haya mucha gente que no puede llegar a fin de mes. Nuestros sectores, como son los del diseño, las artes escénicas, la audiovisual, son sectores extremadamente precarios donde los contratos son súper temporales, hay un altísimo grado de autónomos cobrando por debajo del salario mínimo, o sea, somos sectores que estamos en la mierda, hablando claro, así que si nosotros tenemos motivos hay que salir y hay que salir hasta que esto cambie. Hay muchas cosas que reivindicar de la educación, pero ahora principalmente en la, pri la privatización de la, de la educación. ...que se está haciendo por muchos medios... ...no solo dando dinero a colegios concertados... ...sino con subcontratas... ...con, con sueldos precarios para, la, para los trabajadores de, de la educación... ...y dándole el dinero a grandes empresas... ...los medios de comunicación... ...los servicios de transporte, el comedor... ...al final, la gran inversión que se hace... ...aunque no es la, la necesaria... ...se va a parar al final a manos privadas... ...y la educación al final... ...deja de ser un ascensor social... ...para que la gente pueda no subir... ...y pueda mejorar sus condiciones. ¡No es una crisis! El salario, entre comillas, ha subido... ...pero todavía no te han pagado... ...lo que te tenían que pagar... ...la subida es una miseria... ...tenemos que hacer, aparte de nuestro trabajo... ...trabajar en otros sitio ...para poder llegar a finales de mes... ...y aún así ni eso, no llegamos... ...el convenio es un desastre... En fin, que está todo hecho un desastre. No sé qué explicar más. Que estamos hasta aquí y necesitamos que las cosas cambien. Hoy, 11 de marzo, nos teníamos que ver todas en las calles. En el sector del metal tenemos muchas problemáticas actuales, como pueden ser eh, la situación crítica que vive todo el sector de la automoción, la falta de aplicación de los coeficientes reductores, en, como pueden ser las fundiciones de hierro colado. Los elevados ritmos de trabajo que marcan cada vez este sistema capitalista, que solo piden competitividad, pero no miran por la conciliación ni por la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y por muchos motivos más, hoy teníamos que estar todas en la calle. En las calles de Barcelona, contra el abuso de poder, rotando en la bici por Barcelona. Hoy por la calle, estimando personas, a diario observa por todas partes una mezcla de idiomas, empresas, su arte. Y me atraca. la flor y la canta entre trozo, cerdo con placa escupo en las paredes con por constar nastar por pástate aplastando cuanto comentar mi expresión contra la nada <tose>